ya yo el orinón Ay, garcía sí. quién soy güey bueno. soy Eduardo García yo soy de Carmen tengo 18 años por la Bien, Bien, ¿no? ¿Quiénes somos? Somos un grupo de amigos que busca hacer un poco de, de humor en, el, en YouTube por, por parte de nuestro canal llamado Estambóticos. Estambóticos, no? Sí. sí okay. eh, pues somos cinco, cinco en total, que es Mechechito, Artudito, Pablito, me ¿Y yo, ¿Y Iván, ah, que es Pablito, Artuito, Mechechito, Irán y yo servidor, Eduardo, como ya dije. ¿Cómo nos conocimos? Pues, yo a todos los conocí en una noche, no me acuerdo que día fue, porque estaba yo eh, borracho, no sé, el chiste que un primo me dijo, ¿dónde estás? Y yo, no, pues voy a la fiesta, güey, pues, no vayas a la fiesta y ven conmigo, yo y pues, con mi primo, estaba con estos güeyes, bueno con este y con otros más y los conocí a todos, la verdad todos me caían muy bien a ver, eh, todos me caían muy bien, todos son buena onda y como les dije, los pues, conocí en una palapa Están todos, estaban todos sentados, aburridos con objeta de que la vida, la vida es fea, las fiestas no valen la pena, chelas eso yo agarré, tenía que 10 cigarros y muy amablemente les invité a cada uno y todos muy felices, y así fue como los, los conocí y, y, y llevamos como seis meses que somos amigos y gracias es a Dios, estamos todos juntos todavía y creo que es la mejor amistad que he tenido en toda mi vida, En todos los amo, más a Pablito. Lo que odié del 2014 es. no sé, no odié nada, odié no odiar nada, creo que fue lo que más odié de este 2014, la verdad para mí fue un buen año. Lo que amé en el 2014 fue creo que haber conocido a mi novia. Que fue un, el 9 de diciembre del 2014, claro, o estamos sea, hablando del 2014 ¿no? Igual lo que más amé fue haber conocido a mi crew Que son ustedes, bola de peludos Y igual lo que amé fue, no sé fue, Creo que fue todo lo que amé de este 2014 ¿Qué es lo que espero de este 2015? Creo que lo que espero es que este canal suba. Que este canal cada vez hacer material con mejor calidad, con mejor guión. Ahorita se ha improvisado, ¿no? Quiero que mueva mucho las manos, no sé. Es lo que espero de que tenga más suscriptores, de que lleguemos a hacer algo grande en este canal. De poner toda nuestra iniciativa y dedicar todo nuestro tiempo a ustedes, a la poca gente que nos está viendo o a las muchas que nos llegan a ver. En cierto tiempo, esperemos y terminar el año y seguir subiendo videos. Iniciamos el año subiendo videos y vamos a terminar subiendo videos. Esa es la meta. Y lo que igual quiero de este 2015 es que Arturo ya no se coja a mis sex. Ya no quiero que Arturo, si ves esto, deja de cogerte a mis sex. Y hay que herbésada a mi hermana. Y así. Igual lo que espero de este 2015 es ser rico y más guapo. ¿Qué pienso pues? Lo que pienso es que Pablito va a pintar mi casa, porque está pintando su casa. ¿no? Y pues igual lo que pienso es que.. Pues que soy guapo, ok. Me halago mucho a mí mismo, ¿no? Es, es bueno echarse porras, eh. Igual lo que pienso es.. En que ser tú, ¿qué estás haciendo? Y por qué te quieres coger a mis ex Arturo? Y.. Okay, ya, Pobre Artudito. Igual pienso que tengo ganas de dormir, todo el mundo quiere dormir a esta hora, ¿no? Y creo que estoy y.